Hola, en este vídeo mostraré cómo utilizar las correcciones de color con GIMP. GIMP es un programa de manipulación de imágenes con licencia GNU. En él podemos abrir distintas imágenes a través de file open o abriendo imágenes previamente abiertas en su historial. En concreto hemos abierto esta imagen de una flor, la cual modificaremos en los distintos parámetros de color, los cuales podemos verlos en el menú. Este menú de colores tiene múltiples utilidades, como el balance de color. Probemos a ver cómo es. Podemos ver que podemos afectar a las sombras, a los medios tonos o a los tonos altos o luces. Igualmente podemos ver que en niveles de color podemos ajustar los rojos, los verdes y los azules. Por ejemplo, si corregimos los verdes y los rojos, hacemos una transformación parecida al amarillo, ya que hemos sumado el color rojo y el color verde. El amarillo es el opuesto al azul. Por lo cual, esta transformación será muy similar a la que podemos conseguir si utilizamos el, la transformación al amarillo. Esto es debido a que se preserva la luminosidad, ya que de lo contrario la imagen hubiese quedado oscurecida. La observación de este comportamiento puede mostrar y revelar cómo existen otras configuraciones de color, como por ejemplo el LAB, el cual utiliza un cromatismo en el cual la luminosidad está en el primer canal y el resto son canales de color. Igualmente existe la combinación YCRCB, las cuales... Es otra combinación de colores que lleva a, a la posibilidad de visualizar imágenes aislando el canal de luminosidad o light con el resto de canales de color. Esto lo veremos posteriormente en las descomposiciones. Igualmente, podemos hacer una corrección por color de temperatura. La, la temperatura de color suele ser originada por el tipo de fuente de luz. Esta, por ejemplo, para fuentes de luces incandescentes, por ejemplo las bombillas de tungsteno, adquiere un valor de 2700 grados Kelvin. Sin embargo. La luz en otras superficies, como por ejemplo en, a la vista de la luz directa del sol, en un lugar donde eh, hay nieve, por ejemplo, en las montañas, esta puede alcanzar mayor temperatura de color, pudiendo llegar a alcanzar unos 6.500 grados Kelvin. Las bombillas LED en ocasiones marcan también este tipo de intensidad de luz. Las intensidades de 6.500 grados Kelvin suelen ser marcadas como luces frías. Y luego existen otras luces con iluminaciones medias, de en torno a unos 4000 grados Kelvin, que sería un tipo de iluminación media normal. Podemos ver que para realizar las operaciones de color hay que dar en aceptar. Sin embargo, si nosotros queremos aceptarlo y no modificar la imagen base, podemos hacer varias copias de la imagen base, de tal forma que modificaremos la corrección de color en una capa y en el resto quedará inalterable, de tal forma que podamos ver las modificaciones que hemos realizado. Las correcciones por temperatura suelen ser típicas de según dónde hayamos sacado ese tipo de fotografías. Igualmente, podemos afectar al tono y al croma. Esto lo podemos hacer aumentando, por ejemplo, el tono, pasando de colores en medios, por ejemplo, el verde, a ir sumándole valores hasta llegar al azul. Igualmente, podemos restarle valores al tono para pasar al rojo desde el verde. Este pase de color eh, se puede re ver reflejado en una rueda de color, como por ejemplo, en la que podemos ver en, en la adquisición del color. Esta rueda representaría todos los colores existentes o posibles, pudiendo elegir cada uno de ellos. Podemos ver que este se puede visualizar en formato HSV, el cual está en la parte inferior, o LCH, el cual es muy similar. Podemos elegir cada uno de los colores y ver cuál es su valor de tonalidad. Podemos ver que su valor de croma, por ejemplo, para el, para el azul es de 289, sin embargo, para el amarillo es un valor de 104. Para el rojo son valores en torno al 0 o al 180. Igualmente, para el verde son valores en torno al 120, de tal forma que es fácilmente identificable cada uno de los colores. En torno al 0, al 60, al 120, al 180, al 240, al 300 y así hemos completado la rueda. Igualmente, podremos afectar eh, en este tipo de elecciones de color su tonalidad o su color más pastel o más claro o su oscuridad. Esto... Este tipo de modificaciones es las que se consigue a través de la herramienta Hue Chroma, afectando a cada uno de los colores de la imagen. Igualmente podemos afectar con el, la Hue Saturación. La Saturación es la cantidad de color que tiene un color, que tiene un tono. Este puede ser más vivo o más pastel si este está mezclado con el blanco, o más pastel oscuro, si este está mezclado con el negro. Podemos ver qué es lo que ocurre cuando lo modificamos. Vemos que la imagen queda como con colores más vivos. Sin embargo, en ocasiones, la saturación del color puede llegar a ser un problema, no necesitándose que los colores sean puros o demasiado vivos, aceptándose que los colores sean mezclados en colores claros como pasteles. Igualmente, podemos modificar en este ejemplo la luminosidad, o igualmente, como vimos antes, el tono, pasando a azul o a rojo. Igualmente, podemos seleccionar únicamente una serie de colores a los cuales afectar, como por ejemplo el verde, dejando el color blanco ina inafectado. Igualmente, podríamos elegir otros colores, como por ejemplo, cómo se modificarían los dianes o los amarillos, pudiendo hacer modificaciones en distintos rangos. Existen otras herramientas que permiten un mejor manejo de los tonos dentro de la imagen, como por ejemplo, podría ser la utilización de una transformación o descomposición a otro sistema de color. Podemos ver que hemos modificado la imagen y podemos ver la imagen anterior, de tal forma que podemos ver cómo es una y cómo es otra. Igualmente, cuando se copian las capas, se pueden copiar con ciertas cualidades modificadas, de tal forma que a la hora de hacer las copias, estas, estas copias mantienen su tipo de modificación. Sigamos probando más tipos de ejemplo. Únicamente hace afectar la saturación. Para que poder afectar una capa, necesita tanto estar seleccionada como ser visible. Ambas características deben estar activadas. En la saturación, igualmente, podemos ver que existe una escala, pudiendo aumentarla. Igualmente, podemos ver que existen múltiples espacios de color a elegir para que esta saturación sea llevada a cabo. El entorno LAB suele ser bastante más... En ocasiones, es de mejor calidad que el entorno RGB o que otros entornos de corrección de color. Estos en ocasiones tanto el LAB como, como el YUV o HSV pueden ser elegidos. En el sistema LCH la máxima saturación se alcanza con un valor de 100. Sin embargo, en los sistemas YUV o de valor esta máxima saturación se obtiene con valores de saturación de 50, ya que en la saturación de 100 correspondería al valor blanco y el valor de 0 al valor del negro. Sin embargo, en, la, en el sistema LCH esto no sería así, ya que la luminosidad se controlaría con el valor L y el cromatismo se mezclaría en, en, el, en su valor máximo en el valor 100. Podemos ver cómo se modifica la imagen. Generalmente, una leve modificación de la, de, de, del aumento de la saturación puede ser positivo. Sin embargo, suele haber unas herramientas más específicas para estos mecanismos. Igualmente, podemos modificar la exposición. La exposición viene de la herencia de la utilización de las cámaras analógicas, en la cual la exposición es un aumento del tiempo en el cual el objetivo está abierto captando la luz de entrada. Podemos ver que si aumentamos la exposición, esta imagen queda más clara. Y si la reducimos, queda más oscura. En las transformaciones de color, se puede tener siempre presente el histograma. El histograma muestra la imagen en una referencia estadística sobre cada uno de sus colores, mostrando la cantidad de cada uno de sus valores en un rango de 0 hasta 255. Igualmente, las imágenes se pueden ser tratadas en, con una precisión mayor, de tal forma que podemos utilizar el valor de 32 bits de coma flotante. Este puede ser utilizado de manera perceptual o de manera lineal. Si utilizamos la manera lineal, los resultados serán más parecidos a los matemáticos. Sin embargo, si lo utilizamos de manera perceptual, es posible que las operaciones no den resu los resultados que nosotros queremos matemáticamente. Sin embargo... Generalmente las correcciones de color se hacen a la vez que se visualizan, de tal forma que la manera perceptual nos permite una manera más sencilla de la elección de cada uno de los valores de color, necesitando menos el tener que utilizar un gamma o un cambio de la curvatura de, la, de cada una de las correcciones de color. Veamos qué sucede cuando cambiamos la exposición en el histograma. Podemos modificar la exposición aumentándola y dar en preview, lo cual ejecutará la modificación realizada. Podemos ver que en el histograma este se estira, dejando gran parte de la imagen en la zona del 100. Igualmente podemos ver que si disminuimos la exposición, esta queda una imagen más tendida, quedando más valores en su parte inferior. Igualmente podemos modificar su valor de negro, subiéndolo o bajándolo. Podemos ver que esto desplaza la curva del histograma hacia un lado o hacia otro. También podemos hacer correcciones en las, solamente afectando a las luces o a las sombras, de tal forma que la visualización de la corrección no sea igual en toda la imagen. Esto nos puede permitir aumentar la luminosidad de las zonas oscuras. O, por ejemplo, que las zonas muy brillantes queden de una forma más oscura, de tal forma que la imagen quede un poco más plana. Igualmente podemos afectar a la zona común o media. Igualmente podemos afectar el radio y la compresión. Obteniendo distintos resultados También podemos hacer la corrección típica del brillo y el contraste La cual aparece en la mayor parte de los dispositivos que conocemos En ella podemos, por ejemplo, aumentar el brillo Conociendo su histograma, conocemos que existe gran parte de sus píxeles que son muy oscuros Por, los cuales, por lo cual es bastante probable que queramos aumentar su, su valor Esto lo hacemos aumentando su brillo Igualmente, podemos aumentar el contraste, de tal forma que es, se corrija y quede una imagen en la cual se puedan observar mejor cada una de las formas de, de la imagen. Estas modificaciones de brillo y contraste pueden modificar su, sus colores, por, los cual, por lo cual es conveniente no hacerlo de una manera excesivamente fuerte. Igualmente, podemos ver que a través de la herramienta de... De brillo y contraste podemos acceder a la herramienta Niveles, la cual es la siguiente herramienta en la lista de colores. Esta herramienta permite también una elección de cuál es el nivel mínimo o el cual se transformará a cero o negro y cuál es el valor de blanco o máximo, el cual se transformará en 255. Una vez elegidos ambos colores, podemos ver que la imagen tendrá más contraste. Este, esta modificación se conoce como balance de blancos. Podemos ver su resultado en la, en la imagen operada. Podemos ver cómo es la imagen de vívida con la imagen corregida en balance de blancos y cómo era en su estado original. Generalmente el balance de blancos es una operación que siempre se les suele hacer, de tal forma que es una operación muy recurrida. Veamos que el balance de blancos también puede realizarse con la herramienta niveles de una manera automática. Esta se ejecuta dando auto input levels, lo cual corrige los distintos colores dentro de la imagen. Igualmente, se puede elegir cierto color para que sea el nivel blanco máximo o puro. Igualmente, debemos elegir si queremos manualmente elegir el color que tendrá el umbral del negro máximo o oscuridad máxima, habiendo elegido de esta forma una corrección eh, manualmente de la corrección de, del balance de blancos. En esta herramienta también podemos elegir un punto medio para el gris. Sin embargo, es conveniente no realizarlo, ya que sus resultados, si no es un gris eh, creado explícitamente para ello, puede ser... Eh, no adecuado. Igualmente podemos ver que podemos acceder a la herramienta de curvas desde el menú de niveles, el cual es la siguiente herramienta que podemos utilizar. Podemos ver cómo ésta nos guarda los niveles que hemos elegido para la obtención del blanco y el negro, guardándonos las pendientes de las distintas curvaturas de los canales RG y B, los cuales nos aumentan el contraste. Estas curvaturas y estos histogramas se pueden utilizar tanto de manera logarítmica como de manera lineal. Generalmente suele ser mejor el ajuste de forma perceptual, ya que de, de ser de otra manera, el rango de valores parece que se ve reducido. Igualmente, se puede visualizar en una escala lineal o logarítmica del histograma. El, la visualización logarítmica en ocasiones queda demasiado horizontal, siendo esto útil para la visualización de los niveles de blanco y negro. Sin embargo, la visualización lineal del histograma puede permitir una mejor observación de cómo esto se distribuye. Este tipo de visualizaciones puede modificarse tanto en la herramienta curvas de color como en la visualización de su, esto, de su histograma en el, en el empotrable de histograma. En esta herramienta de curvas lo que se hace es modificar la curvatura de las distintas curvas, pudiendo ver que la arrastramos y cuál es la modificación o resultado que obtenemos. Podemos ver también que podemos elegir un tipo de visualización smooth o curvatura eh, cúbica o un modo freehand o libre. Este nos permitirá elegir cada uno de sus valores de manera independiente. O, eh, o también podremos eliminar o modificar toda una serie de valores arrastrando el, la línea que queramos dibujar. Podemos ver que la línea no tiene por qué ser estrictamente ascendente, sin embargo, un tipo de línea estrictamente ascendente suele ser mejor, ya que sus modificaciones suelen ser más leves y se suele ver mejor el resultado. Ya que como podemos observar, en esta modificación brusca que hemos hecho, podemos ver que la flor, que en principio era blanca, ha pasado a ser negra. También existen otras modificaciones básicas, como la inversión de colores, lo cual cambia sus valores de 0 a 255. O de un valor desde 127 en positivo a un valor desde 127 en negativo. Igualmente, esta inversión puede realizarse de manera lineal, obteniendo un resultado distinto que de la forma básica. Podemos ver que las imágenes no son iguales tras invertir. Igualmente, podemos invertir su valor, lo cual es un, es un cambio en su saturación. También podemos hacer correcciones automáticas, como por ejemplo utilizar la herramienta ecualizar. Esto intentará sacar un histograma que de verse el histograma acumulado intentaría tener una tendencia lineal ascendente. Sin embargo, su histograma de manera unitaria en cada uno de los valores puede verse que, que puede ser difícilmente identificable, ya que la anchura de cada una de las líneas puede no ser equivalente a cada una de, de las alturas o puede no corresponder ya que los espacios de valores no, tra no tratados o mantenidos en su valor pueden ser no igual que los valores máximos. Esta herramienta de ecualizar eh, puede ser útil para observar los contrastes en imágenes excesivamente planas. También podemos utilizar correcciones de color más típicas, como el balance de blancos. Esta podemos ver que es una operación muy simple y que obtiene unos resultados de gran calidad. Podemos ver que Tras realizar el, el balance de blancos, hay una pequeña parte del, de la imagen que se queda como completamente blanca y otra parte como completamente negra. Estas modificaciones las podemos, auto, la, las podemos poner de modo manual con la herramienta Niveles. Eh, ajuste del contraste. Podemos afectar la imagen para que su contraste sea aumentado. Es de, esto funciona en ocasiones al igual que el balance de blancos. También podemos aumentar el contraste en el sistema HSV, lo cual tendrá un resultado distinto que en el formato RGB. También podemos realzar el color. Este aumenta la saturación del, del, histo, del histograma, la saturación de cada uno de los distintos colores, al igual que ocurriría si lo pasásemos a formato HSV. Igualmente, podemos ver que esto puede ser afectado en el sistema LCH o en otro sistema distinto, haciendo uso del color de realce legacy, lo cual puede observarse que obtiene distinto resultado. Es posible utilizar cada uno de los dos mecanismos y elegir el resultado que más guste. Los componentes. Se pueden mezclar cada uno de los canales RGB. Estos canales pueden mezclarse para conseguir y obtener el valor resultado en cada uno de los canales. Estos por defecto vienen configurados para obtener el mismo resultado. Sin embargo, se pueden modificar para obtener mayores valores o valores distintos en función de cada uno de los canales. En ocasiones, este tipo de herramientas también puede obtener el valor de o la, o la utilización de preservar la luminosidad. Podemos ver también en este tipo de imágenes cómo son los canales RG y B y qué es lo que pasaría si desactivásemos cada uno independientemente. Podemos ver que el canal verde coincide en gran medida con los colores verdes de la imagen. Sin embargo, al no ser la saturación máxima, el color blanco es más verde que el propio verde en su canal. Igualmente, podemos extraer un componente. Este puede ser, por ejemplo, la luminosidad o el valor de, de la imagen, obteniendo una imagen en escala de grises en este otro sistema. Igualmente, podemos Utilizar para pasar a escala de grises el mono mixer, el cual puede mezclar cada uno de los canales dándole distinto valor. Eh, la cantidad de sensores que tienen nuestros ojos hacen que el, que el color rojo sea un color que tenga mayor importancia a la hora de visualizar. Sin embargo, es posible utilizar cualquier combinación matemática de, para operar así la imagen con el, mono, con el mono mixer. Igualmente, el segundo tipo de color que más sensores tienen nuestros ojos es el verde. Por el contrario, el azul tiene menor cantidad de sensores. La cantidad de sensores o bastoncillos y conos que tenemos en los ojos tendría un 60% de bastoncillos para el color rojo. Sin embargo, el color verde tendría únicamente un 30% de bastoncillos. El color azul, por el contrario, quedaría relegado a un 7% de la capacidad visual. Podemos ver que la diferencia entre el, entre el cambio en, en LCH o una mezcla con valores manuales, es distinta. Pueden utilizarse distintas combinaciones de color o el mono mixer para hacer máscaras, lo cual puede llegar a ser útil. Descomposiciones de color. Estas pueden extraer los, los canales para dejar la imagen en otro espacio de color, como por ejemplo el HSV. O por ejemplo el... La descomposición en el sistema HSL o LCH, no siendo iguales. El valor, dijimos que se sitúa con el valor máximo de saturación en el 50, mientras que la luminosidad tiene su valor máximo de saturación en 100. Podemos observar a ver si esto puede ser observado. Para ello, podemos observar el canal de saturación y ver que en la imagen la mayor saturación se observa en las hojas, siendo para la flor un valor bajo. Igualmente, podemos observarlo en esta otra imagen, observando que, la... que es una respuesta muy parecida. Sin embargo, no son iguales ambos sistemas de color. Igualmente, podemos probar más tipos de descomposiciones, los cuales pueden llegar a ser útiles, como por ejemplo el sistema LAB o el sistema LCH, el cual suele ser más utilizado en GIMP. Sin embargo, el sistema LAB puede obtener mejores, mejores valores en... en según qué imágenes. Igualmente, podemos utilizar... El sistema YCBCR, o luminosidad, blunes, rednes, es decir, no azul o no rojo. Esto sería, al igual que el sistema CMYK, eh, un sistema de color, en el cual el azul sería sustituido por su opuesto, el amarillo, y el no rojo podría ser sustituido por su opuesto. Veamos cómo se visualiza una imagen en este sistema. Podemos ver que la primera imagen es una imagen en escala de grises fácilmente identificable. Por el contrario, el canal blueness, blueness o no azul muestra una imagen que es de, dif de difícil interpretación. Igualmente, el canal Redness es también de difícil interpretación. En los dispositivos, una vez recom recompuesta la imagen, es posible que se vea de otra forma. Podemos hacer modificaciones en este espacio transformado, pintando sobre la imagen, de tal forma que una vez modificada la imagen, podemos volver a colores, componentes, recomposición. Esto nos llevará a una imagen modificada, la cual... Se, se visualizará en una capa nueva. Es conveniente, si no, utilizar una imagen nueva para la visualización de la imagen. De tal forma que solamente tengamos una capa a la hora de descomponer. Podemos ver que hemos modificado uno de los canales y podemos ver que la, la imagen modificada con el manchón en la parte de central. Estas modificaciones pueden ser útiles, por ejemplo, para aumentar la saturación. Esto se realizaría observando en el histograma y podríamos venir a la herramienta de curvas o niveles. Igualmente podríamos utilizar colores, brillo y contraste. Podríamos, por ejemplo, aumentar el brillo y el contraste de tal forma que el histograma ocupase una zona mayor. Una vez realizada esta operación, la aceptaríamos y podríamos regresar a la imagen original, observando que los cambios de, de cambio de saturación se realizan. Esto es una forma manual de hacer cambios en la cantidad de saturación o en los distintos tonos. Los distintos tonos podemos observar que son difícilmente identificables en la imagen, teniendo valores de 0 o cercanos a 360 en los valores rojos, cercanos a 120 en el verde y cercano al 240 en el azul. Estos valores podemos ver que están cerca del, de sus valores bajos. También pueden ser modificados, obteniendo valores distintos. Igualmente, podemos hacer transformaciones de color mediante curvas y hacer variaciones en las cuales tengamos distintos niveles para cada uno de los, para cada uno de los colores, de tal forma que estamos su sustituyendo unos colores verdes por otros azules u otros rojos. Este tipo de transformaciones no suele ser muy típica. Sin embargo, nos puede permitir en ocasiones realizar sustituciones de color eh, mediante un cambio de, de espacio de color. Por ejemplo, podríamos abrir una nueva imagen y ver cómo ésta se puede descomponer en un sistema eh, distinto del original basado en saturaciones y en, y en tonalidades. Podemos elegir el canal del tono y modificar sus curvas. Por ejemplo, en distintos valores... de una manera brusca, de tal forma que sea posteriormente observable su resultado. Aceptamos los cambios y devolvemos la imagen a su, parte, a su composición original. La visualizamos y vemos que se han cambiado algunos colores, siendo ya las hojas no verdes, sino más rojas y algunos colores del fondo, de las tonalidades otras de la piedra, han pasado a color azul. Cada uno de estos colores se puede estudiar <coughs> y se puede eh, incorporar en una lista para hacer una transformación con un LUT o lookup table, lo cual puede que veamos posteriormente. Descartemos estas imágenes, ya que no tienen gran utilidad. Desaturar. Esto es quitar los colores de saturación de los colores, es decir, pasarlos a gris. Podemos ver que esto no hace una transformación a gris como, se, como lo hacían de otras formas. También podemos modificar la cantidad de iteraciones o de muestras, de tal forma que este plugin sea un poco más rápido a la hora de operar. Sin embargo, podemos ver que el resultado puede ser de peor calidad. Igualmente, podemos afectar realzando las sombras. Igualmente, podemos utilizar la herramienta de saturar para extraer la luminosidad, el luma, lo cual es perteneciente a otro sistema. El canal L de HSL, el cual es la luminosidad. En ocasiones también se puede confundir con el luma o la luminancia. La luminancia proviene del canal LCH. El luma es posible que provenga de la transformación YCBCR. Igualmente, podemos cambiar la media de la intensidad de la transformación HSI o, o el valor del sistema HSV. Podemos observar que el resultado es distinto a las transformaciones de gris que obtuvimos, que obtuvimos previamente. Mixer, Al igual que el, el, la mezcla de canales, esto lo hace eh, para pasarlo a un único canal en gris. Como dijimos, cada uno de los canales tiene distinta percepción por los seres humanos, por lo que generalmente podemos también eh, afectar en mayor cantidad los canales rojo y verde, obteniendo resultados que puede que sean más parecidos o mejor asumidos como consecuencias de como, como respuestas de escala de grises de una imagen obtenida en tal y como se visualiza. Sin embargo eh, lo, que, eh, lo que podemos realizar de manera manual es obtener el resultado que más nos guste. Pasar a sepia en lugar de verlo en escala de grises lo vemos un poco más amarillo o un poco con, un ton con una tonalidad un poco más pastel. También hay más opciones de mapeado como por ejemplo utilizar el Alien Map, el cual utiliza una transformación que nos da una imagen eh, con un resultado distinto. Se puede afectar a cada uno de los colores o incluso modificar cada una de las fases o distintos tipos de modificaciones en los colores. En ocasiones, algunas, algunos plugins no están activados, necesitando alguna característica para poderse activar. Por ejemplo, el Set Color Map únicamente funciona en imágenes de tipo indexado. Podemos transformar la imagen en, en ese tipo para utilizar ese programa. Igualmente podemos utilizar el intercambio de color, de manera más sencilla que haciendo una transformación a otro sistema como por ejemplo el HSV. Podemos elegir un color de la imagen, como por ejemplo el verde, y elegir otro color que, al cual pasar el resultado de la transformación, como por ejemplo el rojo. Podemos ver que al modificar los distintos umbrales, estos afectan en distinta medida la imagen. Podemos ir jugando con cada una de las opciones para obtener los distintos resultados. En modo de imagen, en modo de precisión de 8-bit, podemos utilizar también otra, otra transformación de los colores mediante ruedecillas o diales. Esta nos puede permitir seleccionar un rango de colores y traspasarlo a otro rango de colores, de tal forma que, por ejemplo, podemos elegir el rango de azules o de verdes y pasarlo a un rango de rojos. podemos ver que hemos afectado a los colores de la imagen. Igualmente, podemos elegir los colores en lugar de por su tonalidad, por su nivel de gris o por su luminosidad, de tal forma que sea una modificación distinta a la que se consigue. Podemos ir jugando con cada una de las opciones para utilizar la que la que más nos guste. También podemos utilizar mapeos de tonos, los cuales obtendrán en ocasiones imágenes con mayor nitidez de los, de los detalles locales, aumentando los contrastes. También podemos utilizar este otro, este otro método, el cual vemos que nos da una imagen en ocasiones que se puede interpretar como más resaltada. Podemos ver que utilizando Mantiuk se ha aumentado el contraste, o ha quedado una imagen que puede visualizarse con mayor contraste. GIMP no tiene una herramienta de HDR, sin embargo, es posible crear transformaciones HDR para que éstas puedan ser eh, utilizadas o, o, o puedan verse sus resultados. Por ejemplo, un HDR puede realizarse de esta forma. Podemos copiar dos veces las imágenes y realizar un, una difuminación con un desenfoque gaussiano. Esta podemos utilizarlo con un tamaño alto o grande, por ejemplo 32, y podemos aplicarle un plano de comparación del 50% o de 127, según el espacio de color o como queramos eh, disponer sus distintos valores. Con este contraste de gris podemos pintar la, el fondo con el cual, del cual extraeremos el grano para la imagen. Ahora obtendremos la modificación del, del tipo de capa o del modo de capa, haciendo una extracción de grano. Y uniremos la extracción del grano con la capa de comparación en 127, de tal forma que la imagen difuminada sea la, parte, la imagen superior y la imagen gris de comparación sea la inferior. De lo contrario, tendríamos que invertir el resultado. Una vez realizada esta operación, podemos hacer sobre esta imagen eh, gris y negra una operación de mezcla de grano, obteniendo otra imagen. Esta imagen será la imagen modificada. Una vez eh, mezcladas ambas imágenes, obtendremos la imagen resultado, la cual... Es posible que en principio parezca que tiene un menor contraste. Sin embargo, posteriormente podemos utilizar su, una operación de balance de blancos para aumentar el contraste, visualizando de una forma más vívida la, la imagen que se quería, por ejemplo, la flor, viendo que el resultado puede ser también eh, útil para la observación de la flor. Podemos utilizar esta técnica, esta técnica del HDR con otro tipo de imágenes, las cuales no sean con una, con una zona blanca, el foco de la imagen, sino que sea el, la parte importante de la imagen una zona con valores intermedios. Podemos hacer la misma operación, intentando una extracción de grano a una imagen con un fondo gris. Esta imagen tenía además un desenfoque gaussiano. Aunque estas operaciones no son realizadas muy en orden, puede visualizarse que el resultado, se, las operaciones son modificables el orden de ellas. En algún tipo de operaciones esto no es posible, necesitándose que el orden de las operaciones tenga que ser el adecuado. Podemos copiar la imagen final para ver cómo esta resulta. Y ahora hacerle la transformación de colores del balance de blancos. Podemos ver la imagen original y la imagen final. Y ver que el resultado puede tener más contraste. Sin embargo, esto puede que en ocasiones que parezca que existe demasiado demasiada modificación del contraste. Por ello, es posible volver hacia atrás y deshacer algunas operaciones, de tal forma que modifiquemos la cantidad de opacidad de la penúltima operación, en la cual se, se pega el grano al, a la imagen original. De esta forma, utilizando un valor menor o una intensidad menor para realizar las distintas operaciones, es posible que su resultado nos dé lugar a un resultado más agradable para la vista. Finalmente, podemos hacer uso de la herramienta niveles para aumentar el contraste, dejando unos valores de negro y de blanco bastante, bastante separados. Una vez eh, analizada la imagen podemos hacer la zoom y ver cómo era la imagen original y cómo es la imagen final, viendo que parte de los colores y de los tejidos pueden verse como en una mayor intensidad, ya que existe un, un mayor, una mayor cantidad de contraste. El HDR es muy utilizado en la mayor parte de las, de las cámaras actuales, ya que los smartphones, como poseen capacidad de cálculo, son capaces de realizar este tipo de transformaciones HDR de manera automática. También existen más mapeos de color. Incluso existe la posibilidad de crear paletas de color a partir de los distintos colores de la imagen. Igualmente, podemos buscar información acerca del histograma o de la media de los colores del borde o del color o de un análisis mediante el cubo de color. Igualmente, podemos utilizar la herramienta Retinex para obtener otra imagen en la cual se puedan aumentar algunos contrastes de manera local en lugar del de ser el contraste con la herramienta brillo contraste, lo cual en ocasiones nos puede permitir realzar parte de las imágenes o parte de los objetos, de tal forma que estos posteriormente los seleccionemos y los visualicemos en otras visualizaciones, o en unas capas y superponer parte del resultado del aumento del contraste, ya que en ocasiones los resultados de las modificaciones es posible atenuarlos, mezclarlos y compararlos con la imagen original, viendo que es mejor eh, probar únicamente y afectar únicamente con una parte de, de la operación de realces eh, utilizada. Igualmente, en las herramientas de color podemos ver las transformaciones de umbrales o threshold, los cuales nos ayudarán a crear máscaras o, a, o selecciones, pudiendo modificar y seleccionar cierto rango de la imagen o toda la imagen. Generalmente, eh, suele ser más, más práctico elegir primero la parte inferior de la imagen y posteriormente la parte superior en dos pasadas distintas. Ya que si no, de lo contrario, es posible que no seamos capaces de identificar qué parte no está seleccionada por ser blanca o qué parte no está seleccionada por ser negra. También existen más transformaciones de color, como por ejemplo Colorice, la cual nos puede... Eh, ayudar a aumentar una cierta tonalidad, ya que podemos elegir el color verde como fondo. Esta, si se afecta de una manera muy leve, es posible que sea mejor que, que afectando la imagen en gran cantidad. Posterizar. Esto nos permite reducir el número de colores en una imagen. Por ejemplo, podemos reducir los colores de una imagen a 8 colores, pudiendo almacenar posteriormente la imagen en formato GIF. Estas, posteriormente... Tienen una tercera parte del tamaño de la imagen en RGB. Generalmente, la utilización del posterizado no suele ser utilizada. Sin embargo, es posible utilizarla como por ejemplo para crear animaciones o efectos de, de dibujos, ya que reduce el número de, de colores en la imagen y permite la utilización y la selección de, de un número de elementos de colores distintos, los cuales se pueden seleccionar con la herramienta de color. Por ejemplo, así hubiésemos seleccionado una región. Sin embargo, de no haber afectado los colores con el posterizado, la selección del color hubiese sido de una forma distinta. Bueno, esto depende de su threshold. Como el threshold es muy grande, eh, selecciona bien. Si el threshold es pequeño, vemos que solamente selecciona una parte. Sin embargo, si la imagen estaba posterizada, podemos ver que aunque el threshold sea pequeño, eh, nos afecta a una mayor parte. Igualmente existen más correcciones de color, como por ejemplo pasar de color a alfa. Esto lo podemos hacer con la imagen de la muñeca. El pasar de color a alfa es más práctico con el color blanco de fondo, ya que lo suele decir su... su aplicación. Podemos ver que podemos elegir también otros colores para que sean transparentes, y podemos elegir un umbral a partir del cual la imagen empieza a ser transparente o un umbral a partir del cual la opacidad es total. Esto nos puede permitir eliminar el fondo de algunas imágenes. Sin embargo, este tipo de aplicaciones de color alfa puede ser más utilizado eh, cuando los colores son base, o en otras utilidades en los cuales previamente se selecciona un contorno y el color to alfa no es aplicado a toda la imagen, sino únicamente a la parte del contorno de la, de, de la selección que se quiera realizar. Igualmente podemos hacer una transformación diter, la cual reduce el número de colores en la imagen. En ocasiones la corrección de los colores que no pueden existir o que no son creables los corrige mediante un punteado y obteniendo el color resultante. En esta imagen no os ha observado la opción del diter por el hecho de que no estaba seleccionada toda la imagen en su conjunto. Podemos ver que si reducimos los colores y queremos previsualizar, podemos ver la imagen viendo cómo el diter puntea eh, ciertos colores al, al tener reducido el número de colores que puede utilizar para obtener el resultado lo más parecido al resultado original. Igualmente podemos utilizar distintos algoritmos para obtener el resultado. O incluso crear nuevas semillas para obtener resultados con el mismo algoritmo de manera distinta. Obtener distintos resultados puede ser útil para posteriormente mezclarlos o tratarlos de otra forma. Además, existen más plugins o scripts creados por personas particulares, ya que la mayor parte de los scripts que son básicos de GIMP vienen con una G o con un icono en su parte anterior, siendo los engranajes los, los plugins o, o scripts hechos en Scheme. Estos scripts hechos en Scheme en ocasiones no permiten la previsualización. Sin embargo, en ocasiones es posible que... Sin embargo, en ocasiones es posible que sean más útiles porque permiten ver el código con el cual fueron escritos. Podemos ver que, que existen distintas transformaciones. Bueno, finalizo. Podemos ver también cómo, cómo afectan las, los, las distintas imágenes en escalas de grises para crear una máscara. La máscara puede utilizarse a partir de una imagen en escala de grises la cual la podemos obtener a través de la obtención del canal de LCH, el canal L. Esta luminosidad nos puede hacer obtener una clasificación para la máscara. Igualmente es posible que queramos utilizar otro mecanismo para la creación de una máscara, como puede ser la creación de una selección y, una posteri y un posterior uso de un gradiente. Esto es posible que nos permita crear distintas formas. Debemos utilizar la opción Shape para que se afecte la imagen la de la selección desde su contorno, en lugar de, de desde el centro o desde su posición lineal o bilineal, ya que esto afectaría su contorno de manera limitante, en lugar de ser la parte de origen de la transformación del gradiente. Igualmente, podemos utilizar otros métodos de, de gradientes a partir de su contorno. Esto puede utilizarse con distintas métricas. Chebyshev, que sería una... Una distancia de raíz cuadrada, Manhattan, que sería una distancia en la distancia en X o la, máxima distancia, o la máxima o la mínima distancia en X y en Y, o su distancia euclidiana, la cual obtendría una distancia desde el contorno en un valor de la suma de sus dimensiones X e Y al cuadrado. Podemos observar que parece que en su diagonal los valores son más altos. Sin embargo, esto no es así. Esto es debido a un efecto visual, ya que al pasar a otro gradiente en el cual iba en ascendente, parece que en su vértice eh, su valor es mayor. Sin embargo, al hacer zoom, podemos ver que esto no es así. Igualmente, estas selecciones de colores y gradientes las podemos obtener a partir de filtros, como por ejemplo el mapeo de, de colores, el cual puede sacar una distancia para, para obtener un gradiente al contorno. Podemos ver que el resultado es similar a la de superponer el gradiente. Bueno, esto ha sido todo. Espero que utilicen las correcciones de color. Generalmente, las correcciones de color pueden hacerse de manera fácil y rápida con la herramienta Niveles, eligiendo un nivel de blanco y un nivel de negro. Estas correcciones de color son ampliables a todo el espectro de colores, pudiendo hacer la curva un poco con, con un valor de un gamma un poco superior. Generalmente, siempre queremos aumentar el contraste al máximo para lo cual en la herramienta de curvas tendremos que llegar hasta arriba del todo, 255, y hasta abajo del todo, cero. Sin embargo, en ocasiones es posible que queramos limitar el nivel mínimo de una imagen o de una capa a cierto valor. Esto es un clamp. Disponiendo su valor máximo en un valor que no llegue arriba del todo, estaremos realizando esta transformación, de tal forma que el blanco máximo no sea 255, sino que sea 200, 240 o 209. Igualmente podemos observar cada uno de los puntos y hacer clic en él para ver cómo eran sus niveles de entrada y de salida, los cuales serán las diferencias entre la posición de la recta original, la cual es la diagonal de esquina a esquina en el rectángulo, y su nueva posición en la curva. Esto puede visualizarse para cada uno de los canales RGB. Bueno, vamos a hacer una transformación del contraste automática del balance de blancos. Esto obtendría una mejora de la imagen sin muchas complicaciones y automático. Por ello, es, posi es posible que conozcan ya previamente la utilidad del balance de blancos y la utilicen en sus imágenes, obteniendo imágenes con una visualización más correcta. Actualmente, la mayoría de los smartphones utilizan su propio balance de blancos en la obtención de las imágenes. Sin embargo, si nuestra cámara de fotos tiene mayor profundidad o la utilizamos de una manera manual, es posible que su balance de blancos no sea igual. Igualmente, el tratamiento de las imágenes con una profundidad de 32 bits suele ser útil si la cámara y la adquisición de imágenes es de mayor de 8 bits. Igualmente, si vamos a utilizar varias transformaciones de color, puede ser recomendable utilizar transformaciones en 32 bits. Sin embargo, si nuestra imagen es una imagen corriente en 8 bits, estas pueden realizarse sus transformaciones en 8 bits sin necesitar más cantidad de modificaciones, ya que los 32 bits sobre todo son... Importante si se observan bien en los dispositivos cuando posteriormente afectan a un rango de colores que se va a ampliar o se va a modificar de, un de una profundidad de colores mayor, afectando únicamente y consiguiendo una imagen de colores excesivamente claros o consiguiendo colores de una imagen excesivamente oscura. Igualmente, los distintos modos de color pueden ser alternados, como por ejemplo, pasando la imagen a un modo indexado. Podemos abrir una nueva versión de la imagen, ya que el cambio del modo afecta a todas las capas de la imagen. Podemos ver que podemos elegir los distintos colores que queramos, siendo un máximo de 255 para poder ser exportado como GIF. Como GIF. Igualmente, o generalmente, también podemos utilizar paletas ya creadas, como por ejemplo la web Optimice. Es posible que el número máximo de colores sea conveniente reducirlo levemente, en lugar de a 255, a 240. La conversión con este número de colores, en ocasiones, bueno, siempre, se suele poder visualizar. Sin embargo, en dibujos, es posible que la paleta de color creada eh, no, no necesite los 240 colores, no, no viéndose la modificación en la cantidad de colores de la imagen. Sin embargo, también es observable que la calidad de la imagen es posible visualizarla y ser interpretada de manera que se observe que la imagen es una flor blanca con un fondo de, de hojas verdes. Aunque claramente se puede observar que la fotografía puede, que, puede ser concebida como de peor calidad que la imagen original. Bueno, todos estos conceptos pueden ser utilizados cuando ustedes deseen, sin embargo, es posible que muchos de ellos sean excedidos o que no tengan gran utilidad, como por ejemplo los cambios de exposición, los cuales es posible que no necesiten realizarlos. Eso, es, eso ha sido todo. Ahora sí ya, finalmente. Adiós.